Bienvenidos a la quinta semana de estudio, en la cual abordaremos la importancia de una alimentación adecuada para la salud bucal. El tratar estos temas nos introducirán en el fascinante mundo de la salud bucodental. Para el estudio de los temas previstos es necesario formularnos preguntas como esta. ¿Qué entendemos por una correcta alimentación? La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su preparación y su ingestión. ¿Cómo saber una correcta alimentación para los niños? Una alimentación sana y equilibrada es indispensable para el crecimiento óptimo de los niños. Sus hábitos de alimentación no solo influyen en el peso, la talla de los niños, según su edad, también influyen de manera directa en su estado de salud a través de su recuento de colesterol o triglicéridos. ¿Cómo debe ser la alimentación adecuada para un adulto? La alimentación de la persona adulta y adulta mayor debe de ser una alimentación equilibrada, acorde a las necesidades de energía, proteína, grasa, vitamina y mineral. Esto con el fin de evitar de que existan deficiencias en el consumo de nutrientes como proteínas, tiamina, vitamina C, calcio, hierro y fosfatos, y garantizar así una alimentación saludable. El objetivo de una adecuada alimentación en la persona adulta es mantener un óptimo estado de salud, que permita cubrir las necesidades nutricionales para evitar deficiencias, mantener el adecuado peso corporal, retardar la ocurrencia o progresión de enfermedades relacionadas con nutrición y evitar la ingesta excesiva de algunos nutrientes. Los alimentos que elegimos y la frecuencia con la que los ingerimos, afecta a nuestro estado de salud general, y consecuentemente al de nuestros dientes y encías. Una dieta equilibrada junto con una correcta higiene oral, es básica para desarrollar y mantener unos dientes fuertes y resistentes a la carie pero sabemos exactamente qué alimentos y bebidas son beneficiosos para nuestra boca, por eso es importante tratar los siguientes temas. Alimentación adecuada en niños de edad preescolar y escolar, reparto de las comidas recomendable y alimentación aconsejable en adultos. Ahora vamos a profundizar un poquito más referente a estos temas. ¿Qué es un alimento? Es una sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales. ¿Qué entiende por niñez? Es el primer periodo de la vida de la persona, comprendido entre el nacimiento y el principio de la adolescencia, que es la adultez. Adulto hace referencia a un organismo con una edad tal que ha alcanzado su pleno desarrollo orgánico, incluyendo la capacidad de reproducirse. ¿Qué les parece estas ligeras explicaciones?